Soy Natalie Kulki, soy de Ecuador, vivo en Ibarra, provincia de Imbabura, tengo 32 años, soy profesional y madre, tengo dos bellos hijos, eh, soy ingeniera en electrónica y redes de comunicación, me gradué en la Universidad Técnica del Norte, actualmente estoy cursando eh, la maestría en telecomunicaciones porque soy parte del grupo, del grupo de ingeniería, en especial del campo de las telecomunicaciones, eh, me parece una idea muy interesante, muy importante que varias mujeres a nivel del mundo puedan compartir experiencias, retos, lecciones aprendidas y que estos conocimientos se puedan integrar para generar nuevos proyectos, nuevos emprendimientos que aporten a nuestra sociedad, a nuestro entorno, que ayuden a, a impulsar eh, nuevas ideas. En mi campo laboral he vivido un sinfín de, de cambios y transiciones a nivel administrativo, a nivel técnico, que me han impulsado a estar en un constante aprendizaje y afrontar nuevos retos en cuanto a tecnologías. Una de las partes importantes en el mundo de las telecomunicaciones es que siempre, siempre esto va evolucionando, siempre va avanzando, por lo tanto a nivel profesional uno también debe evolucionar, debe, debe mejorar, debe cambiar. Entonces esto ha sido la parte más emocionante y al mismo tiempo un, un gran reto como, como profesional, como mujer, eh, me ha sido una de mis experiencias que he tenido en mi campo laboral que, que han resaltado y han marcado, han marcado mi, mi profesión ha sido ser parte de la implementación de un datacenter tipo tir el, el, el conocer tecnologías móviles de TDLT en China. Otro, otra fase importante, las más resaltantes para mí, es ser parte del equipo técnico del, super, del primer supercomputador del país, Kim de uno de la empresa pública P. Que el hecho de ser mujer no te hace más ni menos que nadie, te hace única. Que la sutileza y la fuerza de una mujer te convierte en aquella profesional exitosa y en aquella emprendedora. Que recordemos que una sola mujer de una, de una sola área de STEM, de ciencia, tecnología, matemática, la hace poderosa. Pero varias mujeres unidas en diferentes líneas de conocimiento, diferentes líneas de ingeniería, las hace imparables. Creo, este es mi mensaje para, para todas las mujeres que tal vez estamos... Buscando qué línea eh, escoger, qué línea vamos a seguir como profesionales, pues yo creo que todas las profesiones son importantes y mucho más si están unidas, mucho más si se integran para, para un bien común, mucho más si se integran para generar nuevos proyectos, para generar nuevas ideas, para el bienestar de una sociedad, de nuestro entorno, de, de todo, de, de un bien común como tal. ¿Qué me inspiró estar dentro de STEM? Bueno, me pareció una idea muy innovadora, una idea muy interesante, que permite unir a varias mujeres de diferentes líneas de conocimiento, diferentes profesiones, como las ciencias, como las tecnologías, como son las matemáticas. Entonces me parece una idea muy interesante que nos permite compartir experiencias, compartir compartir tal vez eh, retos que hemos tenido en toda nuestra vida profesional o también en nuestra vida en nuestra vida educativa y de esta forma generar nuevos proyectos que aporten a la sociedad de esto salgan emprendimientos de, de, este, de este grupo de este grupo salgan nuevos nuevos proyectos que en realidad marquen la diferencia a nivel de nuestro entorno y, y, y en nuestra sociedad.